Tan, trigi tan, tan, tan, tan, tan yo, yo, yo. Esto es mi caijo puta, yeah. Tengo tanta rabia, todo me sangra, no soy un pirata. Pero tengo un tesoro que lo quiere, la mafia. Tú no es porque diga mentira, lo es porque es un acto fijando una sonrisa, la vida se valora. Pero para así tienes que sufrir, mi caída, no es una opción, no es una elección, son las experiencias vividas. Todo lo que he luchado, cuántas veces me han ilusionado. Sigo caminando, me dicen todos, ¿qué coño tienes? Con la oscuridad profunda Tengo una ansiedad sin cura Mi mente me abruma Pienso si estoy demente Mi mente me advierte Pero no hago caso Y no, y no de repente ¿Qué pasó aquí? Que de repente Ya no quiero ni vivir Yo todo el mundo, porque no me callo en un segundo cuento los minutos que paso en este infierno cuento mis amigos con estos de esto deje de confiar, porque si lo hace el que más te valora te va a apuñalar créeme ya lo he vivido, ya lo he sufrido, mi mente observa y sigo mi camino, si toca lo que es mío, te mata a cuchillo amigo, paso toda noche con frío, todos los pensamientos saliendo sin motivo, no necesito que me digan su opinión a mí me la pelado, paso toda noche con frío, todos los pensamientos sin motivo no necesito que me digan su opinión a mí me la pelado. qué pasó aquí que de repente ya no quiero ni vivir yo yo, yo. a mí me la pelado. Esto es de mi caijo, puta, yeah. Uh.